Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Eh, segundo video, tema de estos tres videos, o eh, sea pues el próximo va a ser dentro de dos días, es el presente y viene también en relación a los de la semana pasada que era el pasado y seguramente la semana que viene va a ser en relación al futuro y como siempre aclaro, por las dudas que este sea el primer video que vos mirás de mis contenidos mi propósito en estos videos, en compartir estos contenidos en mis redes sociales es... Es por un lado acercar la disciplina, la metodología de coaching como metodología de gestión de los recursos de cada uno de nosotros para poder lograr aquello que queremos lograr. Y por otro lado, hacer que la vida cotidiana de cada uno de nosotros, la tuya, la mía, la de cualquiera de nosotras y de nosotros sea más linda, más agradable, más vital, más con mayores niveles de bienestar. ¿sí? Entonces, eh, ahora sí, puntualmente para hablar del presente... Y siguiendo claramente con lo que ya compartí en el video anterior de, la, del, de hace dos días. Es eh, bueno, un poco ¿no? refrescar esto, ¿no? De la, la, la definición de, del, del presente, que tenía que ver con una determinación de un, de un lugar, eh, que estaba, se estaba hablando de alguien o de algo en un lugar determinado, en un momento determinado. Eso lo, lo, se definía como presente, según Google. Eh, también hablé esto, ¿no? De, la importancia que incluso tiene la relación con el pasado y con el futuro y un poco también esto de, como si se quiere, la moda que hay sobre el presente estar siempre en el presente, estar siempre en el hoy la cual comparto, también dije que comparto en gran parte ahora sí, presente el tema sigue siendo el mismo estos días y hoy vamos a hablar del presente en el presente esto que parecía o parece si se quiere o tal vez te parezca ridículo, decir como el presente en el presente. Sí, eh, también lo dije, eh, comenté un poquito ¿no? en el video anterior, esto de que a veces el presente se nos presenta de manera confusa, y quería poner un poco más de foco en este presente, en el presente, y en esta confusión que a veces se presenta el presente en nuestro presente. Este, parece un juego de palabras, o es un juego de palabras, tal vez incluso, ¿por qué no? Bueno, eh, ahora sí, digamos, el, nuestro presente, nuestro hoy, el tuyo, el mío, el de cualquiera de nosotros, a veces incluso nos parece, te parece, a mí me, a mí me ha pasado, digo, ¿no? Este, de, que lo que se, se me presenta como situación es confusa. Y creo que, sobre todo en estos tiempos, creo que ninguno de nosotros, de nosotras, ha sido salvado de esta confusión, ¿no? En base a, a todo lo que viene pasando este último año. Pero sí hay ciertas situaciones o ciertas, incluso algunos temas en particular, ¿no? Digamos, porque hay ciertas cosas que uno las tiene claras, vos las tenés claras, yo las tengo claras. Y ahí como que fluye más el presente, ¿no? O sea, es, es mucho más simple, mucho más sencillo llevar adelante el cotidiano, el día a día, el minuto a minuto, si se quiere, el presente, puntualmente. Y hay veces que el presente se... Te aparece confuso porque por X razones, ¿no? Digamos, hay múltiples razones por las cuales vos, o yo, o cualquiera de nosotros de nosotros podemos sentir, apreciar, ver, pensar que el presente es confuso. Ahora, y esto por eso decía, como poniendo un poquito más de hincapié en referencia al video anterior, es que Está bueno, digamos, y esto también sucede o puede llegar a suceder en una conversación de coaching, eh, que yo decía que esto de acercar la disciplina de la metodología del coaching, bueno, el coaching también sirve para esto. También sirve para que la persona cuando trae un tema en particular pueda aclararlo, pueda, digamos, si se quiere, en la confusión en la que se encuentra en ese presente del momento, con ese tema en su presente del momento, pueda aclarar un poco ese panorama, pueda aclarar un poco la situación, pueda aclarar un poco las cosas que le están pasando en ese presente. Y de esto se trata una conversación de coaching, de que la conversación para mi cliente, coachee, nosotros le decimos a los clientes, para mi cliente o para mi coachee, la conversación le sirva para aclarar esa situación, para dejar en claro ciertos parámetros, ciertas cosas que le sirven justamente para tomar decisiones, o para planear algo, o incluso para sentirse mejor. Y esto es muy, es muy importante, cómo nos sintamos. ¿Cuál, ¿Cuál es tu sentimiento? ¿Cuál es tu sensación? ¿Cuáles son tus emociones en tu presente? Y posiblemente, y siempre lo digo a modo de risa, porque me pasa que en los comentarios me lo dejan, me dice Hugo, uh, otra vez hablando de emociones. Sí, también lo dije en otros videos, digo, nosotros somos seres emocionales que razonamos, el día, digamos, hay personas que no lo viven tan así, no creen en esto, no creen que sea tan así, no, sea, no creen que seamos tan emocionales, sino que todo pasa por lo que pensábamos, cómo lo pensamos, qué hacemos, qué no hacemos, de qué manera lo hacemos y qué sé yo. Digo, pero cuando tu día a día, tu presente, emocionalmente es más sereno, es más estable, es más agradable, decime si no se te hace más fácil el día. A mí se me hace más fácil el día, cuando estoy como, acá yo vivo en Argentina, acá se usa una frase que como, cuando tenés los patitos alineados, <ríe> acá se usa esa frase, y como, cuando tenés los patitos alineados, que si se quiere yo desde, desde, esa, desde esa frase lo puedo, lo puedo llevar a un concepto, si se quiere más de coaching, es, ok, cuando yo emocionalmente estoy más alineado con mi propósito, cuando estoy más alineado con mi, con mis emociones, cuando estoy más alineado con lo que yo quiero, con mis valores, con lo que quiero ser o con lo que soy, en lo que quiero cambiar, en lo que me quiero transformar. digamos Cuando vos te preguntes, ok, si este día, este momento de hoy, tengo los patitos alineados, tengo mis emociones, si se quiere, como acomodadas y hacen que ese día sea ¿qué? mejor o peor, ¿Cómo, ¿cómo lo evaluarías? Digo, desde mi experiencia, y cuando digo, ahora sí voy a hacer una doble mirada de la experiencia, es mi experiencia personal, de lo que me ha pasado en estos 52 años de vida, de lo que recuerdo, y, con mi y también mi experiencia profesional como coach y como mentor coach. Eh, cuando nuestras emociones están acomodadas, o tienen, a ver, tienen niveles que a nosotros se nos hacen más llevaderos, o tenemos más emociones si se quiere, buenas, aunque no hay emociones buenas y malas, ¿sí? Pero sí que nos hacen sentir mucho más tranquilos, mucho más tranquilas, más estables, más serenas, más serenos, más... Eh, hacen esto, hacen que tu presente, que sea más agradable, sea más llevadero. Hace que ese día a día, o ese día en particular tengas más, si se quiere, hasta más, más recuerdos de los buenos, los que vos registrás como placenteros, como beneficiosos para vos. Y esto tiene que ver con tus emociones y tus emociones con tu presente. Entonces, esto de que el presente en el día de hoy más allá que sea una moda, ¿no? Esto estar siempre viviendo en el presente que es importante vivir el presente, pero aparte de vivir el presente es cómo querés vivir el presente, de qué manera querés llevar tu presente a, a, a cabo, digamos, cómo querés realizar o qué querés realizar, qué vas a hacer, qué tenés planeado para este mismo instante de cómo vivir tu presente, cómo hacer que ese presente sea más beneficioso para vos o para... Tu compañera, tu compañero, tu pareja, tus hijos, tu familia, lo que sea, no importa, digamos, todos podemos colaborar hacia nosotros mismos, vos con vos misma, vos con vos mismo, e incluso vos puedes colaborar para que el presente sea un conjunto, digamos, dentro de tu, si se quiere, de tu círculo social, el presente también sea más llevadero, con lo cual es tu presente cuando vos gestionás los recursos que tenés de la mejor manera posible para que ese presente sea más agradable más vital, más placentero con mayores niveles de bienestar y acá recalco lo mismo por lo menos desde mi experiencia personal y profesional el presente es bueno para todos los que te rodean o sea, también se siente también se percibe también se escucha porque uno incluso hasta transmite de otra manera cuando está tranquilo cuando estás tranquila, cuando emocionalmente estás más estable, cuando tu presente, tu hoy, tu momento exacto de este momento, vos estás más centrada, más centrado en tu bienestar, por ejemplo. Entonces, el presente es importantísimo porque eso, si se quiere, como que repercute o impacta o se percibe a todo tu, a todo tu entorno, a todo tu alrededor, sean personas, sean climas de trabajo, Compañeros, digamos, personas en general, digo, ¿no? compañeros de trabajo, familia, amigos, lo que sea. Y ni siquiera importa si lo tenés al lado, o sea, es cuerpo con cuerpo, incluso así a través de incluso desde, desde una cámara, desde una pantalla, se nota, se percibe y se vive el presente de una manera diferente. Entonces, esto creo que, independientemente de la moda de vivir el hoy, y ahora voy a hacer un comentario totalmente personal sobre esto, digamos. So, Independientemente de esta moda de vivir el hoy, eh, es importante que cada uno, vos, yo, cada uno de nosotros, por un lado identifiquemos qué te pasa, identifiques qué te pasa. Eh, pero digamos, está bueno esto de no identificar qué es lo que te está pasando en este hoy y con eso, qué querés hacer con ese hoy o cómo lo querés mejorar, cómo lo querés cambiar, cómo lo querés gestionar para que sea más beneficioso para vos. Y esto también es coaching. Esto también es lo que sucede, obviamente, si el, si el cliente lo pide, si el cliente lo quiere, si así lo quiere. Eh, esto también es lo que sucede en una conversación de coaching. Las personas pueden, en una conversación, hablar sobre lo que quieran, con un propósito en particular, dentro de una metodología, tiene un marco, tiene un, tiene un formato particular la conversación de coaching. No es cualquier conversación. No es conversar con un amigo, no es conversar con tu jefe, no es conversar... Incluso hasta con otras disciplinas o otras terapias. Es diferente, tiene características diferentes que, desde mi experiencia, ahora sí, puramente profesional, eh, hacen, hacen la diferencia en la conversación. Entre una disciplina y otra, o entre una forma de conversar con un amigo, con un conocido, eh, con una persona a la que vos decís, uy no, esta persona hace un montón de esto, le voy a preguntar tal y tal cosa. No es lo mismo esa conversación con esa persona que tiene, digamos, una capacidad específica a la cual, la cual vos lo valoras con una conversación de coaching. Y esto sí sirve porque las conversaciones de coaching siempre están orientadas hacia lo que mi cliente pide, mi cliente quiere obtener en esa conversación o lo que mi cliente quiere obtener a futuro para su propia vida o para su trabajo, su familia o lo que sea el tema en particular. Y en el presente es donde ocurre la conversación de coaching. En el presente es donde ocurre todo si se quiere. Y ocurre con, la, con el gran beneficio eh, de que uno puede cambiar. Vos podés cambiar ese momento, ese hoy. Vos podés hacer todo lo posible de cambiarlo, de mejorarlo, de crecer, de re, de incluso hasta de pensar y reflexionar, tomarte un tiempo ni siquiera para hacer, el hacer desde la acción, ¿no? Digo, desde mover algo, hacer algo puntual, porque incluso cuando vos estás pensando, estás haciendo. Y estás haciendo en tu presente, porque en tu presente estás pensando algo, en tu presente estás reflexionando sobre algún tema. En ese presente, en ese hoy, vos estás tomando la decisión de, en vez de ponerte a hacer directamente, no, decís, no, pará, eh, voy a pensar un poco. Voy a parar un minuto y voy a pensar, por ejemplo, ¿no? Te puedes decir, voy a parar un minuto y en vez de ponerme a hacer directamente, voy a pensar qué hacer. Voy a pensar en qué estoy sintiendo. Y voy a pensar en que, en lo que estoy sintiendo, cómo me sirve para eso que quiero. Esto es coaching. Esto es lo que pasa en una conversación de coaching. digamos A veces con preguntas muy sencillas, para nosotros, no digo para mí que soy coach, posiblemente sean preguntas sencillas, pero sí a mi coach y a mi cliente le resultan preguntas disparadoras. O sea, eh, son preguntas que... Están, es esto, tiene una técnica especial, el, la conversación de coaching, no es cualquier conversación. Y sobre todo cuando uno se centra, cuando uno está bien, si se quiere, como bien parado en el presente, ¿no? cuando está enfocado en ese presente, podés pensar las cosas de otra manera. Podés, el sentirte de otra manera hace que pienses de una manera diferente. Con lo cual tus decisiones van a ser diferentes. Porque esto es lo que yo quería acercarte con, con el tema del presente, qué tan importante es tener las emociones en cuenta en el presente, qué tan alineado con tus valores, tus emociones, lo que vos querés como proyecto, a futuro, y cuánto el coaching en una conversación de coaching te puede ayudar a, justamente, lograr que todo eso se acomode, se alinee, y cambie hacia el lugar donde vos querés llegar. Así que espero que te haya servido este video, eh, si querés compartirlo con alguien que vos creés que lo pueda necesitar, genial, te lo agradeceré, y nos estaremos viendo en un par de días. Chao.